Polo Sur ¿Cómo va la pesca? Creo que pesqué algo ¡Qué bien! Estoy cansado de la comida china ¡Y es uno grande! Rayos, no quiero pescado congelado ¿Qué esperabas? Vivimos en el Polo Sur Ah, oh, bueno, mejor veamos a Big Man Siempre tiene algo fresco Aunque es un poco pegajoso Sí Hecho El flamenco solo puede comer cuando su cabeza está hacia abajo ¡Es increíble! Yo pensé que se decía Flamingo Pero estaba equivocado ¡Se dice Flamenco! Protagonistas Bolsa Salum, Alana Uva y Mark Ritz El mundo de Big Man Hoy les ofrecemos jabón, Big Manía y motores Los seis, cámara, acción carta es desagradable y está sucia. Oh, mi tipo de carta debe ser para mí. No puedo leerla. Está escrita en un pañuelo no. sucio. Tal vez debemos tirarla. ¡Uy, no, no, no, tan rápido! Tenemos un compromiso. Un voto solemne. Contestar todas las preguntas que nos lleguen. Sean legibles o sean ilegibles. Estén vivas o estén muertas? Buscaré una respuesta para ganar mi pan. ¿Qué es una pregunta? A alguien a quien le importamos que se sentó y nos escribió porque ella o él debía saber. Y ahora debemos averiguar qué es lo que quieren saber. ¡Oh, eso fue hermoso! Y esto es repugnante. Todo lo que debemos hacer es limpiar la suciedad y así leer la carta. No, no, Dickman. Aún no se lee. Sí. A veces el agua no es suficiente. Este es un trabajo para... El Hombre Jabón. ¿El, ¿El, hombre, jabón? ¿El hombre Jabón? El Hombre Jabón. Extraño visitante de otro factor de pH. Capaz de limpiar toda impureza en una sola enjuagada. Y es campeón de rumba. No, no, no, no, no, no, no. Oh. ¿Ah, tal vez esto ayude. No, eso jamás lo he tocado. Tómalo. Úsalo sabiamente, oh. Luis. Oh, me llamo Josie. Lo siento. Debo volar. Y no olviden que lucho contra las impurezas. <risa> <risa> ¿Quién era ese hombre sin máscara? <risa> Vaya, ese es un trabajo limpio, y alguien debe hacerlo. Oh, Bigman, tu pequeña ópera barata fue fascinante, <risa> pero... ¿Ya podemos contestar esa carta? No, si Dios. no podemos leerla. El jabón es algo muy interesante. De hecho, funciona al hacer al agua más húmeda. Se preguntarán, ¿cómo se hace el agua más húmeda? Buena pregunta. El agua tiene una especie de piel. Miren a este insecto caminando sobre el agua. Ray, ¿podrías acercarte un poco más? ¡Uy! A eso le llamo yo bellas chicas. ¡Ay! Aquí estás, amigo. ¡Ray, acércate! ¿Ven cómo camina sobre el agua? De hecho, camina sobre la piel del agua. Se puede ver la presión de sus patas sobre el agua. ¡Vaya! Ese insecto ni siquiera se ha mojado. ¡Qué bien! Pero aún debemos contestar esta carta. Sí. Todo a su tiempo. Esa piel sobre el agua se llama tensión superficial. El jabón debilita la tensión superficial. Miren esto. Igual que el insecto, la canasta permanece sobre la piel del agua. El jabón rompe la piel del agua. Observen cuando rocío el jabón. El jabón rompe la piel del agua o la tensión superficial. Ya no hay nada que sostenga la canasta. ¿No es increíble? Claro. Yo creo que sí. Sí, pero... No sé, lo sé. ¿Cómo se hace el agua más húmeda para limpiar las impurezas? Yo no pregunté eso. Ay, yo no estoy muy enterado. Tierra, tierra, tierra. Necesito algo sucio. Yo sé algo sucio. ¿Conoces a Ray, el camarógrafo? Está tratando de lograr una cita con la bella maquillista. ¿Acaso dije Ray? Hablaba de mí. Yo quiero salir con la bella maquillista. ¡Maquillaje! Gracias, Lester, pero necesito algo sucio. ¡Aquí está Bobo, el muñeco oficial de pruebas! ¡Qué conveniente! Y miren, su abrigo está sucio. ¡Aún más conveniente! ¿Por qué no lavar su abrigo? ¿Qué tal el falsoscopio? ¡Falsoscopio! Eso que ven ahí es la tierra sobre la tela. Esto es el agua sobre la tela sucia. Como verán, la tierra sigue ahí porque la piel del agua, la tensión superficial, no se ha roto. No puede quitar los trozos de tierra entre la fibra y lavarlos. Pero, con el milagro del jabón, el jabón, más un poco de grasa del codo, y frotando hace más húmeda el agua para que pueda llegar a todos esos rincones difíciles de lavar. ¡Vaya! Mi ropa nunca ha quedado tan blanca. Pero debemos saber cuál es la pregunta. Ya lo sabemos. Tú siempre manteniendo el barco en curso. Eso es lo que me gusta de ti. <risa> A propósito, mencioné que el jabón no solo limpia tierra, sino que también aceite y grasa. A propósito, mencioné que si no lees esa carta pronto, tendrás que pagar tiempo extra al sujeto en traje de rata. Tranquilo, no te desesperes. El jabón se enlaza con el aceite y la grasa. Se juntan para que el agua, más húmeda que nunca, pueda desprenderlos. Les mostraré cómo funciona. Big Man, La carta aún espera. Quiero decir, te espera. Muy bien, ahora la veré. Oh, bim, bam, bum. Leamos la carta. ¿Qué dice? Mm, es de Max Gordon de Fredericksburg, Virginia. Y Max pregunta, ¿cómo funciona el jabón? Oh, Max, me alegra que preguntaras eso. Ese es un tópico fascinante. Mira, el jabón hace que el agua sea más húmeda. Sí, sí, por lo tanto, agua, al hacer hombre, que hombre, el agua sea más húmeda, hacemos que hombre, la grasa hombre, y el aceite adelante, pasen adelante. rápidamente por... ¡En un momento! ¿Cómo entrenar a sus latas a seguirlos y a volver? Y créanme, se puede con Big Man. ¡No se muevan!